Hola amigos, tendremos un espectáculo maravilloso de la naturaleza en diciembre, el florecimiento de los guayacanes. Para lo cual estaremos un día completo para visitar Mangaurco, baños de Inca, piscinas naturales de Pindal, incluida la alimentación. Escríbenos o llámanos al 099-046-3319. del Sol Tour, tu operadora de turismo. El que no conoce Loja, no conoce mi país. Y recuerda que viajar es soñar.